Entonces a mí me toca ir desde donde dejó Sonia, que era en la segunda década de existencia del Estado de Israel. Aquí yo sé que aparece la, la tercera década, pero desde la segunda, que son los años 60. Que en los años 60 Israel, a diferencia de hoy, era un país muy popular. ¿Por qué era un país muy popular en el mundo? No había BDS, no había boicot, eh, dis disinvestment, eh, ¿y cómo es? BDS, en sanctions y sanciones. Lo que había era un pequeño país que había, eh, había superado las dificultades que mostró Sonia. O sea, al haber triplicado la población en los tres primeros años de su existencia, el Producto Interno Bruto bajó en la misma proporción, o sea, era un país en el cual inmediatamente, desde la época de la Primera Guerra, de la del 47-49, se impuso el racionamiento, porque no había suficiente comida para todo el país. Era un país que, pese a que tenía instituciones, había que poblar las instituciones, ponerlas en funcionamiento y adaptarlas al crecimiento, este tremendo crecimiento vegetativo que era migratorio, no era de local, sino eh, migratorio. Un país que decide establecer una ley de retorno, y si miran la ley de retorno Israelí de 1950, que es una ley interesante, es el calco contrario, o sea, es el negativo de las leyes de Nuremberg de 1935 en Alemania. O sea, es una ley que dice que todo judío perseguido en el mundo tiene un refugio en el Estado de Israel y toma los mismos criterios de Nuremberg para judío. Con un abuelo o abuela judía bastaba para calificarse como judío y obtener la ciudadanía israelí. Claro que en 1950 no había mucha gente muy interesada en la ciudadanía israelí porque era un país pobre, porque era un país con una gran tensión. Eh, les mencionó ya Sonia que había mucha infiltración, ya que la población palestina, en su mayoría, diría yo 595 mil, algo así, eh, se habían movido fuera de las fronteras que Israel había establecido por la fuerza en la guerra y quedaron unos 150.000 palestinos que adquirieron ciudadanía israelí eh, los que estaban afuera querían retornar, Israel no les dejaba retornar por la cuestión del equilibrio demográfico Hub Habían una serie de problemas y había muchísima violencia y en los primeros años aunque tenía la ventaja que Sonia también mencionó, que es una parte de mi tesis, que Israel existe, porque es una sociedad moderna que se enfrenta a sociedades tradicionales y que las, las tradicionales con las modernas no pueden. Y allá entonces en la cuestión del tamaño se vuelve mucho menos importante de lo que sería en una situación normal, digamos. ¿no? Porque no importa eh, en una situación de conflicto Cuántos soldados o cuántos fusiles, lo que importa es la cantidad de fuego que logra generar. No importa si el ejército está armado como el Israel, con metralletas o con fusiles de un solo tiro, o algo así, para decirlo así simplemente. Entonces, mucha violencia, poco dinero, muchísimos problemas de todo tipo, problemas de discriminación interna, Sonia mencionó, problemas entre religiosos y laicos, Problemas de un país que no tenía una Constitución. Entonces se podía legislar en cualquier dirección y el principal problema que sigue existiendo hasta el día de hoy, también lo mencionó Sonia, era el sistema político. Yo sé que ustedes no son cientistas políticos, pero lo explico muy simplemente. El sistema proporcional representativo israelí es total. En un sistema total de lista única, o sea, cada partido presenta una sola lista y tú no puedes elegir dentro de la lista, o sea, eligen el partido quien va 1, 2, 3 hasta el número 120, y en el cual todo el país es una sola circunscripción electoral, o sea, no se eligen por zonas, se eligen todo el país, prolifera el número de partidos de acuerdo a cuál sea la valla de entrada al Parlamento. Y la vaya a entrar al parlamento era un 1%. Y por eso habían 15, 20 partidos, los yemenitas tenían un partido, los sefaraditas de aquí de allá, ultraortodoxos de distintas tendencias, varios tipos de izquierda, varios tipos de derecha, en el centro, habían partidos para todo gusto y en esas circunstancias es casi imposible que un partido tenga 61 parlamentarios que sería la mayoría para poder gobernar. Pues muy, muy difícil con tantos partidos llegar. Entonces hay coaliciones. Y las coaliciones son inestables. ¿Por qué? Porque dependen siempre del último voto. El último voto es el más caro en el Parlamento. Es al que hay que pagarle más. Para que... A veces en dinero, a veces en prebendas, a veces en beneficio para quienes representan, etcétera, etcétera. Súper representativo, yo lo llamo un sistema de toma de indecisiones. Entonces aquí la pregunta teórica que se nos plantea es, bueno, pero si era así, ¿cómo lograron salir adelante en un marco democrático? Y la respuesta era que el marco era democrático, pero era democrático de emergencia, o sea, tenían el caveat de la legislación de emergencia, que podían legislar muchas cosas y hacer muchas cosas usando la vieja legislación británica antiterrorista que le daba mucho poder al Estado, había muchísima censura y Ben Gurion, que es un personaje muy admirado en Israel, el fundador del Estado, etcétera, etcétera, al lado de él Lenin quedaba chico como manipulador político. O sea, Ben Gurion tenía una capacidad de manipulación más allá de que era muy, muy inteligente, y él había sido sargento en el ejército británico, pero tenía una visión estratégica mejor que la de cualquiera de sus generales. O sea, entendía las cuestiones militares, entendía de economía. A ver, dos ejemplos. Para leer Platón, decidió que lo va a leer en su idioma original, se sentó y aprendió en forma autodidacta griego antiguo. Para leer la República y para leer el Quijote, se sentó y aprendió castellano. Aprendió castellano, así, solo, porque quería leer el Quijote en el original. Esa era la mente de Ben Gurion, un gran intelectual. Eh, pero un gran intelectual de mano dura, que gobernaba al país con muchísima firmeza, tal es así que lo que nos relató Sonia sobre Sinai, sobre la guerra de 1956 alrededor de la Suez, fue negociado con los franceses y los británicos por tres personas. Ben Gurion, Shimon Pérez y Moshe Dayan, Pérez y Dayan son también personajes importantes, fueron a París a una villa de un judío muy rico en un barrio de París, Sevres se llama, y se sentaron ahí con los franceses y los británicos con muchos problemas en el medio y ellos tres negociaron y realmente no se la contaron a nadie. O sea, al gobierno israelí le contaron un día antes que empezara todo esto, le dijeron, miren, tenemos un acuerdo con los franceses y los británicos, y lo presentaron como un gran logro. Dijeron, Israel ha estado muy aislado, mucho, mucho embargo internacional, boicot del mundo árabe aquí y allá, y hemos quebrado este aislamiento. Los franceses ahora nos van a dar equipamiento militar y una pequeña central nuclear, y, eh, y como hay tantas, eh, tantos incidentes fronterizos en la franja de Gaza, de acuerdo con los franceses y los británicos, sin explicar todo, vamos a realizar una acción militar para terminar con los eh, incidentes fronterizos. Y esa acción militar se terminó en la campaña de Sinai, en la ocupación de todo Sinai. Sinai solo es tres veces el territorio de Israel, más, tres y media veces el territorio de Israel de antes del 67, se movió en forma muy brillante, hay muchas discusiones sobre cómo se hizo. Eh, al israelí lo que le sucede es que cuando le va bien en una guerra se exaltan los ánimos y empiezan a hablar lo que en chileno se llama huevadas, empiezan a decir cosas que no, no existen, entonces dicen, eh, empezaron a hablar del tercer templo. No, no por el templo ni no en términos religiosos, sino que el Estado ya no es el estado pequeño, perseguido, Ese es un estado militarmente fuerte y que económicamente está empezando a salir adelante y que va a ser como el estado, como el mito histórico que es el reino de David. O sea, y entonces, el reino de David produce a Salomón, Salomón, del templo, el primero, entonces el tercer templo. Bueno, cuando los americanos presionaron la retirada de Sinai, presionaron y no hay vuelta, con los gringos difícil jugar, eh, se, se tuvieron que tragar todas las palabras y todas las imágenes porque ¿no? se, se retiraron, basta. Y se acabó y llegó esta fuerza internacional. Los 10 años, entre el 56 y el 66, 67, fueron 10 años de mucha tranquilidad para Israel, porque después de Sinai en el entorno, nadie se atrevía a seguir infiltrándose y atacar a Israel. Porque les dio miedo, de repente vieron que esto no es un chiste, o sea, estos si los provocan, van a salir a los palos y a los tiros. Eh, y son los años del desarrollo económico de Israel, pero el desarrollo económico israelí en aquella época fue tan alto, Israel crecía al nivel que crecía Japón en aquel momento que era... El eh, Producto Bruto que sean 10% cada año, una co como los chinos luego. Entonces, ¿qué sucede? La economía se recalentó. E era tanto el crecimiento, llegaba tanto dinero de afuera, que la economía se recalentó y en el momento que se recalienta la economía y la gente comienza a tener salarios mejores, algo así como a principios de los 80 en España, lo que sucede inmediatamente es la inflación. Y estos, que eran los economistas clásicos, le tenían un miedo un pánico a la inflación. Entonces, lo que ellos hicieron fue una recesión controlada desde el gobierno. Y la recesión controlada desde el gobierno, del 66 en adelante, se le escapó de las manos. Y el chiste era que empezó a haber emigración de Israel. Había inmigración, pero empezó a descender y mucha gente empezó a irse, especialmente a Estados Unidos, o a Europa Occidental, los que podían, y el chiste en ese momento en Israel que aparecía en la prensa era el último que salga, Lot se llamaba el aeropuerto, que hoy se llama Ben Gurión el último que salga de Lot que apague la luz. Porque creían que el país se va a vaciar de gente, pero no se vació. No se vació, había mucha inmigración pero no se vació, y entonces se produjo... Se produjeron una serie de problemas internacionales derivados todos de la guerra del Yemen en la cual participaba Egipto y le iba muy mal. Y Nasser, que era un gran líder árabe nacionalista, panarabista, encontró la excusa para retirarse de, Ye de Yemen eh, proporcionada por los soviéticos. Yo debo decir que al principio de los años 60 hubo otra pequeña guerra poco conocida que se llama la guerra del agua. Israel tiene un problema básico de aguas que hoy está resuelto a través de la desalinización. Pero en aquella época la fuente de agua era el lago Tiberíades, el lago que está en el norte de Israel, el lago en el cual Cristo caminó por las aguas. ¿Verdad? Entonces, ese lago... Estaba todo dentro del territorio israelí y no lograban los sirios eh, impedir que Israel extrajese. Se, se hizo un proyecto muy importante que se llamó el Acueducto Nacional y se empezó a sacar una gran cantidad de agua del lago para enviarla hacia el sur en dirección al desierto, para poder ampliar la tierra agrícola. Como no lograban frenar eh, el acueducto nacional israelí, lo que hicieron fue empezar a construir represas en los afluyentes del Jordán para secar el Jordán y a través de la seca del Jordán hacer bajar el nivel del lago y que el acueducto nacional israelí dejara de funcionar. Eso provocó una serie de incidentes y en estos incidentes, bueno, intervinieron los americanos, hubo un plan Johnston, etcétera, pero eso no importa. En esos incidentes, Israel destruyó en forma sistemática cada uno de los esfuerzos, especialmente sirios, un poco el Líbano, de tratar de desviar los afluentes del Jordán, y se pasó el mensaje, los que toquen los afluentes del Jordán, su destino va a ser morir. Basta, porque no nos van a matar a nosotros de ese... ¿eh? Y eso produjo un alto nivel de tensión. Los soviéticos, que estaban entrando en esa época en el Medio Oriente, usaron todo este problema, para contarle a Natzer que Israel está preparando una ofensiva general contra Siria, que habían movilizado tropas en el norte, era un cuento, no era verdad, y Israel le ofreció a las Naciones Unidas, le ofreció a los soviéticos, vengan y controlen. Bueno, había un truco, es que Israel, las distancias son tan cortas, es que no hay que movilizar y desde el centro del país se puede partir y atacar Siria muy rápidamente. Es una cuestión de llegar en un auto hoy de Tel Aviv a la frontera de siria dos horas. En aquella época tardaría cuatro horas o cinco horas. O sea, no había que desplegar. Era toda una historia soviética. Entonces, como había habido una República Árabe Unida para defender a los hermanos sirios, los hermanos egipcios se retiraron del Yemen y violaron el acuerdo que se había logrado con Naciones Unidas en el 56, sobre la desmilitarización de Sinai, entró el ejército egipcio en Sinai y pidió el retiro de Naciones Unidas. Y Naciones Unidas no le quedó otra utante, el secretario general dijo, bueno, ok, hay que retirarse, se retiraron ellos, y ahí queda el ejército egipcio, que es mucho más grande que el israelí, frente al ejército israelí. Y yo aquí, para hacerla breve, les voy a hacer una cita. El comandante jefe israelí era Itzhak Rabin, luego embajador en Washington, primer ministro en dos oportunidades y asesinado en 1995. Itzhak Rabin va a ver a Ben Gurion que se había retirado de la política y vivía en un kibbutz, en el medio del desierto. También, una cosa, tienen que ver Epilogue, hay el, este film que encontraron en la BBC. Encontraron por un lado el sonido y por el otro el filmato, que es la última gran entrevista con Ben en el kibbutz, donde les hace el teatro, él sale con las cabras a dar vuelta y pone un poco de... ahí con la pala trabaja, pero bueno, eso era más teatro que otra cosa. Ben Gurión cuando lo ve a Rabin, le dice «Bueno, tenemos aquí una situación con Egipto, ¿qué hiciste?». Y el otro le dijo: Hice lo, lo único que se podía hacer, movilicé las reservas. Entonces Ben-Gurión lo mira, y él los trataba a todos como hijos de él, a estos generales. Y dice: Oye, tú eres tonto. Dice: ¿Tú no entiendes que en el momento que movilizaste el ejército has dado vuelta al reloj de arena? Porque los egipcios se quedan en la frontera, los sirios ya están movilizados, y tú estás aquí con un país paralizado que a las tres, cuatro, cinco semanas va a empezar a morirse de hambre, porque la gente que mueve la agricultura, las fábricas, el transporte, etc., están todos en el ejército. Y es verdad que las mujeres reemplazaron, etc., en lo que pudieron, pero no bastaba. O sea, el país se paralizó económicamente. Yo tengo una ventaja. Cuando escribí la historia mínima de Israel, bueno... Los primeros 18 años no estuve, pero después, los, desde los 18 años de Israel en adelante, yo fui un testigo presencial, o sea, yo estaba ahí, veía, y esto era real. Y había otra cuestión, había, el, había habido acuerdos con los soviéticos y había armamento alemán y se hablaba de una guerra química, y la sensación en Israel era una sensación de acorralamiento y que se viene el exterminio nuevamente, o sea, se viene la otra Shoah, otro holocausto, porque, y esto es una de las hipótesis, la ley de Thomson, las hipótesis de este libro, porque en Israel siempre la narrativa, lo que se sabe públicamente y la realidad, tienen bastante poco que ver. O sea, no se la cuentan hasta el día de hoy, hasta el día de hoy no se la cuentan al público. Yo tengo una contención teórica, yo digo, si la gente vive en base a narrativas, ¿qué sentido tiene la democracia? Si uno vota vota en el, al Parlamento y al Gobierno en base a narrativas, entonces la democracia no tiene ningún sentido porque tú estás votando a base de cuentos, no a base de realidades. La cuestión es que se viene toda esta tremenda amenaza, un minuto más y te vas tranquila, porque vas a saber el resultado. Y, eh, y el de eh, principios de junio, Hubo toda una tragedia política que no le tenían confianza al primer ministro Scholl, que era una persona sumamente sabia. Y hubo un casi golpe de Estado, le impusieron a Moshe Dayan como ministro de Defensa, que era un ex general, ex comandante en jefe. Pero no tuvo nada que ver Dayan con la victoria, porque estaba todo preplaneado y prepreparado. La guerra empezó, el, eh, seis de, la guerra de los seis días... El a ver, el, cinco. ¿Ah? No, el, cinco. el 5 de junio de 1967, a las 7:15 de la mañana comenzó la guerra. Y yo digo que a las 10 de la mañana el mundo árabe había perdido la guerra. En menos de tres horas, la Fuerza aérea Israelí destruyó a toda la Fuerza Aérea Egipcia en tierra y luego destruyó a la Jordana a la Siria y a lo que quedaba, lo que podía amenazar de Irak, o sea, lo que había en Irak Occidental. Y para, para mí, desde el punto de vista militar, en el momento de que no hay control sobre los cielos, el que está en tierra, el que no tiene control sobre los cielos, perdió la guerra. O sea, Israel en seis días destruyó a todos los ejércitos que estaban alrededor de Israel, ocupó Cisjordania, ocupó el Golán, ocupó Sinai nuevamente... Y de ahí en adelante no había manera de moverlos de ese lado. Y como dijo, si quieren irse y tienen que irse, como dijo el, eh, nuestro viejo filósofo, sabio, profesor de la Universidad de Hebrea, Leibovich en la euforia de la victoria, cuando la gente se felicitaba, se abrazaba y se venía, él dijo, esto es lo peor que ha sucedido en la historia moderna de Israel. Y lo explicó y dijo, ahora todo el esfuerzo pionero, todo el esfuerzo de construcción, etc., se va a diluir. ¿Por qué? Porque entra mano de obra barata, palestina, de los territorios dentro de Israel. Esto va a cambiar la estructura económica, va a cambiar la estructura legal, porque Israel va a mantener territorios ocupados militarmente que siguen existiendo hasta el día de hoy. Entonces hay dos sistemas legales, el sistema legal democrático y el sistema legal militar militar que no es democrático para nada, en Cisjordania, etcétera, etcétera. Y él dijo, y aquí se les ha subido el humo a la cabeza. Dijo, la gente aquí no entiende lo que están hablando. Tenía razón, básicamente tenía. Niñitas, yo sé que tienen que irse, así que vaya. Que, que lo pasen bien en el concierto, saludos al director y a todo resto. Ya, hasta luego. Ya. Entonces, ¿qué sucede eh, a raíz de esta guerra? la euforia llega al punto que se habla del imperio israelí, Israel, el Israel grande, el Israel potente, la potencia del Medio Oriente, todo, y ahí empiezan a funcionar los subtextos ideológicos y de intereses, el más fuerte de los cuales que se despierta en aquel momento es el nacionalista religioso mesiánico que va a producir al cabo de una década y por problemas internos de Israel una ola de asentamientos que lentamente van ocupando partes de Cisjordania y que harán imposible o casi imposible la desocupación de Cisjordania, o sea que funcionan contra la idea de dos estados, del estado palestino eh, frente al estado de Israel. Eh, esto es uno. Luego, primero hay un plan militar. Hay un ministro, Alon, que fue comandante del Palmaje en 1948, y Galalón. Eh, Kibbutznik, también de Genozar, que él dice, bueno, a nosotros no nos interesa ocupar los territorios muy poblados por los palestinos. A nosotros lo que nos interesa, fíjense, un general en 1967-68 que habla en términos de la guerra futura pensando en la guerra de 1948. Una guerra que le hicieron con jeeps, si tenían suerte llegó algún tanque por aquí, por allá, algunos aviones, entonces dicen, no, no, no, aquí lo que necesitamos es la línea defensiva del Jordán. Entonces, si vamos a hacer asentamientos, los vamos a hacer sobre el Jordán, asentamientos y bases militares, asentamientos, para que no puedan atacarnos desde el este. Ese es el plan Alón, el famoso, decía, el Jordán y las alturas. Si tenemos el Jordán y las alturas, no van a poder penetrar en Israel. Y aquí viene la segunda parte, otro general, Dayan, que en mi opinión es un personaje muy, muy controversial en Israel. La idea de Dayan básicamente era correcta, o sea, Dayan sostenía que Israel existe, sobrevive y se desarrolla porque es una sociedad moderna, implantada en el seno de sociedades tradicionales y tiene mejores elementos para competir con todo el resto. Era correcta. Entonces, él mira a la sociedad palestina y dice, bueno, pero lo que pasa es que la guerra misma y nuestra misma existencia está produciendo un fenómeno de desarrollo en la sociedad árabe. Dice, los egipcios comenzaron una industria misilística y aeronáutica por la guerra con Israel. Dice, los palestinos, dice que hablaban siempre en términos de guerra santa, en los años 60 fundaron Fatah, la primera organización de liberación nacional, en Israel los llaman terroristas, allá los llaman liberadores, a mí no me interesan los adjetivos, digo, esta primera organización que empieza a atacar a Israel en términos de guerra de guerrillas modernas, nuevamente la racionalidad instrumental que caracteriza a la modernización, dice, ¿qué tenemos que hacer nosotros?, Dayan, lo que tenemos que hacer es frenar el desarrollo modernizador en el mundo árabe y especialmente entre los palestinos para mantener nuestra ventaja cualitativa. Y por eso, sí. No, es solamente un apunte. Es que hay un documental buenísimo sí. sobre Moshe Dayan. Eh, está colgado en, en YouTube. Mm -hmm. Si tenéis televisores, de estos, eh, ponéis directamente a YouTube y, y Moshe Dayan. Y sale una escena la que él, en el puente... Allenby. y abrir el, el, el puente para que pasen eh, las provisiones que venían de Jordania... Sí, el puente Allenby, que, se llama. Sí, y Y llama a la puerta de uno de los camioneros que venía trayendo... Sí. Dice, ¿esta fruta es mejor que la que se hace en Hebrón? Claro. <ríe> no, no, es, eh, dice, es igual que, de buena que la que se hace en Hebrón. Dice... Dice, bueno, el problema pasa, pasa. Sí. Y, y él está como eh, de manera así muy, muy inteligente, ¿no? Sí. Además, aparte hablaba árabe. Sí, sí, hablaba sí, árabe, árabe era, muy bien. Sí. Sí. Palmajnik, ¿no? Sí. Palmaj, había mucha gente que Y él, en el documental este se ve perfectamente sí, sí. Eh, el, el carácter, la astucia de Dayan, eh, la manera de hacer las cosas y cómo eh, de manera paternalista también, ¿no? De sí, parte, sí, sí. La población árabe. Y como diciendo, nosotros no tenemos ningún problema, ¿no? Que, sí, sí, sí. que pasen, trabajen, eh, comerciemos, eh, podemos llevarnos bien, ¿no? Eh, sí. No, y es, era indudablemente una persona muy inteligente y tenía su visión estratégica, pero tenía sus problemas muy serios también. Y el, yo el episodio que relato siempre es el que a las dos semanas de ocupada Cisjordania, eh, Dayan, que era una, un personaje muy temerario, o sea, Dayan realmente a nivel de coraje personal no le tenía miedo a nada ni a nadie, él se va a Hebrón y se va a visitar al Sheikh Jabri. O sea, el Sheikh Jabri había sido el líder palestino que en 1929 había liderado la masacre de Hebrón que terminó con la población judía de Hebrón que existía desde la época del patriarca Abraham salvo en las cruzadas, donde también eliminaron a toda la población judía y musulmana, existía en forma ininterrumpida desde el principio de la historia, y Jabri estaba seguro que vienen los israelíes y que lo van a fusilar. O sea, él realmente lo creía. Y viene Dayan a visitarlo, y a la manera medio oriental le paga sus respetos, entonces el otro lo recibe en su casa y se sientan, y toman café juntos y conversan, el Jabri juega el rol de anfitrión y de ahí en adelante parte un proyecto que luego tú, tú lo conoces mejor que yo, que es el proyecto de las ligas agrícolas. El proyecto de las ligas agrícolas era reforzar la parte tradicional de las sociedades árabes para que esta historia de la jamula, del clan familiar, no se desintegre y para que los líderes tradicionales, espantados por los resultados sociales en la sociedad palestina, de la modernización, la frenen. Porque al frenarla, el idioma de Fatah, el idioma de la modernidad palestina, quedaba desplazado. Y ahí están las raíces de lo que luego tú, yo te digo, esto estamos hablando de 67, 68, ahí están las raíces de lo que luego va a ser jamás. Y ahí eh, Shaul Michal y toda esta gente dice, dice, mire, es muy interesante todo esto, pero aquí hubo una cuestión política dentro de Israel entre Dayan y Alon, porque cada uno tenía otra idea y eso fue el resultado. Y luego viene la otra cuestión, que es la, la modernización física de Cisjordania y de Gaza y la apertura que, bueno, siempre en, a nivel de propaganda, el gobierno israelí va a decir, miren qué, qué generosos que somos, porque las primeras universidades se abren bajo gobierno militar israelí. Los, los hospitales se expanden, se expande todo. Mi explicación es que la modernidad israelí funciona así, que no es capaz de funcionar de otra manera. Entonces, bueno, abren universidades, etc. O sea... Entre otras, abren la islámica de Gaza, que es el fulcro de la gente que luego tú vas a hablar, me imagino que... ¿Ah? Bueno, ya, pero digo de jamás, mencionará jamás, he escrito el libro sobre jamás aquí, así que bueno, algo dirá. Eso yo te lo dejo todo a ti, pero esto, esto sucede en los años en los cuales la otra parte de la teoría de Dayan es que Israel, por su modernidad, es invencible en el Medio Oriente. Y ahí, bueno, ahí está la frase, la famosa frase de Dayan antes de la guerra del 73, que preferimos eh, eh, sin hay sin paz, que, que sin sin la paz, algo así, o sea, que era preferible los territorios a la guerra, cosa que en 1973 se probó, absolutamente errónea, y que, como estábamos discutiendo al mediodía en la mesa, aquí hay otro fenómeno sociológico israelí muy, muy difícil de, de comprender desde afuera, y es que el estamento defensa Israel, el estamento militar, genera una gran parte de la próxima clase política, o sea, una gran parte de los ex militares gloriosos, condecorados, etc., se convierten en políticos, ¿verdad? Ariel Sharon, Isaac Rabi, quiere que les dé toda la lista, Moshe Dayan mismo, que no llegó a ser primer ministro, pero hoy día Benny Gantz y Ashkenazi, y Ashkenazi, todos, todos estos vienen de las filas del ejército, porque Israel tiene un problema central de seguridad, entonces ellos ya tienen a priori la legitimidad de que este tema lo entendemos. O, si se mira al revés, Golda Meir, que no entendía y le tenían que explicar los términos o no entendía los mapas, entonces ella es la responsable como primer ministro de lo que sucedió en Nyom Kippur, en la guerra del 73. O Eudolmart, que era, como les dije yo y les contaba, que era Katav, era reportero de Bamahané del eh, mensuario del ejército de israelí y una revista mensual, él es responsable de la guerra del 2006, porque nuevamente no entendía lo que le decía su jefe de Estado Mayor y ahí sí que la agenda pasa a quedar en manos de la otra parte, de los de defensa, que es un problema en una democracia. Y, eh, o que a Begin le decían, fue al Bofor y le dijo el... El término arcaico en hebreo para ametralladoras. Tenían ametrallar, no, ese no era el problema en la guerra de 1982. Cuando los primeros ministros no entienden de cuestiones militares se produce un desequilibrio con el sector de defensa, porque el sector de defensa sí entiende y la tiene bien clara. Ellos saben lo que quieren. Entonces, ¿qué sucedió? Que... Eh, lo que se había visto entre el 67 y el 73 desemboca en la catástrofe del 73, que quizás, si uno lo mira desde el punto de vista militar seco, es la más grande victoria del ejército israelí, porque empezó terriblemente mal por una cosa re simple. Primero, por la, o sea, lo primero es la intervención soviética, pero la intervención soviética tiene dos nombres: un nombre es Sager y el otro nombre es Sam. Esos son los nombres del 73. Israel basaba toda la, la concepción de seguridad, que nadie es capaz en el Medio Oriente de atacar a Israel, estaba basada en la superioridad blindada, o sea, Israel sabía mover muy bien sus blindados, y en la superioridad aérea. Los soviéticos trajeron misiles Sager antitanques que arrasaron a la fuerza blindada israelí en los primeros días de la guerra. Y misiles antiaéreos que arrasaron a la fuerza de Israelí en los primeros días de la guerra. Y entonces se produjo una cosa nuevamente, testigo personal, muy dramática, porque parecía que el país se va acabando. O sea, estamos perdiendo no solo una gran cantidad de aviones, sino pilotos, que es más importante que aún que aviones, y los blindados se iban. O sea, cada Israel actuaba como en el 67. Porque eso es un defecto de los milicos. Los milicos cuando tienen que estudiar cómo hacer la guerra, estudian las guerras anteriores. Y el problema son las posteriores, no las anteriores. Es lo que va a suceder en la próxima. Yo creo que ahora han aprendido ciertas cosas sobre eso, en base a, a la terrible experiencia del 73. Pero la, la experiencia del 73 marcó otra cosa, y que fue la protesta por primera vez, de la sociedad isra eh, civil israelí frente a la guerra. ¿Y quién son la sociedad civil israelí? Son reservistas. Son la gente que estuvo en la guerra, o los que estuvieron alrededor de la guerra, y que vieron la desgracia por dentro, no por fuera. O sea que se dieron cuenta de cuán caro había costado el mito de la invencibilidad, en vidas humanas, en inválidos, en pérdidas, en... Fue un desastre total. No, que quizás habría que explicar, porque no la gente se sabe que en Israel el servicio militar es obligatorio, que te da tres años para los hombres y dos para las mujeres y luego pasan a la reserva. Por eso que sí, dicho... Sí, sí, sí. Sí, sí. El sí, bueno, a ver. Un caveat de dos minutos. El modelo del ejército israelí, hay gente que dice que es el modelo suizo, pero no es verdad. Es un modelo de un cuerpo militar profesional eh, regular, relativamente pequeño. O sea, están los el cuerpo de carrera, oficiales y suboficiales de carrera, que a diferencia de Occidente no vienen de escuelas militares, sino que son seleccionados de la masa de reclutas que llegan al ejército a los 18 años. O sea, es sumamente meritocrático hacia arriba y eso tiene sus grandes ventajas. Eh, están los reclutas regulares y luego la masa del ejército son reservistas, que está cambiando el modelo ahora. Está cambiando porque es un ejército mucho más tecnológico en el cual hace falta mucho menos gente que antes, para, para muchas cosas y porque, bueno, usan robótica mucho. En todo lo que se puede usar robótica, se usa robótica. Eh, bueno, entonces, ¿qué Bueno, uno de los motivos por los cuales no se reclutó al ejército a las reservas antes de la guerra de Yom Kippur es que a fines de octubre tenía que haber una elección. Y los egipcios ya habían hecho un conato de ataque a Israel, Israel había reclutado, y eso, si reclutan al ejército y no sucede nada, tiene un impacto político muy negativo. Porque inmediatamente se empieza a hablar de que el poder civil manipula el uso de las fuerzas armadas para sus necesidades, provocan, etc. toda una historia. Eh, pero ellos protestaron en forma muy muy fuerte y esto se juntó con una protesta anterior al 73 que deriva de lo que Sonia eh, había relatado sobre la inmigración del mundo judío oriental. El mundo judío del mundo árabe, la parte pobre, que era la, la mayoría y poco desarrollada, llegó a Israel. Y esta gente se sentía muy discriminada. Y ya había habido en los años eh, 50 un problema muy grave en Haifa, pero en los años 70 hay un movimiento de panteras negras israelíes, de los judíos, especialmente los judíos de origen de Marruecos, eh, y otros otros países, pero especialmente los de Marruecos, son los que lideran. Y todo esto se junta después de la guerra de 1973, y el resultado es que, primero, el gobierno de Golda Meir se dimite, cosa que la historia de Israel antes no había sucedido. Nunca por una cuestión militar había dimitido un gobierno. Nunca. Lo segundo que sucede es que el problema socioeconómico deriva en la victoria de Likud, o sea, en aquel momento se llama Gajal, del ala nacionalista liberal liderada por Menachem Begin. Y en Begin es visto como un personaje eh, que había liderado el Irgun Zvai el Irgun antes de la guerra del 48, un grupo terrorista que había hecho mucho para expulsar a los ingleses, o sea, ellos habían matado muchos ingleses, los ingleses habían matado mucha gente del Irgun, etcétera, etcétera. Eh, habían volado el King David donde estaba la administración británica en Jerusalén y, y otras cosas. O sea, que este era visto como un personaje guerrerista, asume el poder lo trae de su retiro a Moshe Dayan que no no fue inculpado por la comisión que investigó la guerra del 73 pero tenía ya muy mala fama lo trae como canciller y inicia un proceso de paz con Egipto a decir verdad el proceso de paz se inicia del 73 en adelante. El resultado de la guerra del 73 obliga, forzados por Estados Unidos y la Unión Soviética, a israelíes y egipcios a comenzar a negociar la retirada de Sinai, la apertura del canal de Suez, etcétera, etcétera. Ahí comienzan los contactos. Los contactos, como siempre, continúan en forma secreta. O sea, en la narrativa, Egipto, Sadat es el demonio ex-nazi en la Segunda Guerra Mundial, fue el hombre que hizo la, la cuestión estartera de la guerra el día de Yom Kippur, pero comienzan negociaciones secretas en Marruecos, en Rumania, en otros lugares, y un día se levanta Sadat en el parlamento egipcio y dice, he recibido mensajes de los israelíes y yo estoy dispuesto a ir a Jerusalén para hacer La Paz, que para mí es un acto teatral, de alto vuelo, que ayuda a hacer funcionar esta historia de las narrativas y las realidades. O sea, da vuelta la narrativa de un día para otro, porque este señor, que era el enemigo número uno, de repente se convierte en la paloma de La Paz, a través de la televisión, ¿no? que era lo que había en aquel momento, y llega La Paloma de La Paz. Y llega y negocian y terminan eh, firmando en marzo del 79 un tratado de paz con Egipto. Y Begin está en su momento de más alto prestigio, recibe el premio Nobel de la Paz. O sea, hay, suceden muchas cosas allá. Begin, que había sido votado por la gran mayoría de los judíos orientales, que con el mundo árabe tienen un problema bastante grave de que por un lado ser parte de la cultura árabe porque de allá vienen y por otro lado haber sufrido el peso de la mano árabe como ciudadanos de segunda categoría y luego las guerras en Israel, etcétera, etcétera, si hay una relación de amor y odio. Ya. Begin, premio Nobel de la paz, la paz con Egipto, Israel... Eh, sigue adelante en, en su desarrollo económico, en su desarrollo militar. Ya ha habido mucho acercamiento con Estados Unidos, que hasta el 67 tenía embargo de armamentos hacia Israel. Hasta el 67 Israel se suplía en Francia. Del 67 en adelante ya los Estados Unidos cambian, la de hecho cambian desde la época de Kennedy, desde el 63 pero especialmente del 67 en adelante. ¿Y qué sucede entonces? Que el principal problema ya no son los países árabes, sino la actividad anti-israelí de Fatah y de todos los integrantes de la OLP, que son diversos movimientos políticos, quien más, quien menos de izquierda. Son nacionalistas palestinos, pero son de izquierda hasta ultraizquierdas especialmente el Frente Popular de Liberación de Palestina, etc. Y en aquella época se dedican a capturar aviones israelíes y sucede todo lo que, lo que ustedes saben. Esto ya viene de los años 70 en adelante, se produce la, algo terrible en eh, Múnich, en Alemania, durante la Olimpiada, una masacre de eh, atletas israelíes y en ese momento, esto es nuevamente otra cosa que... El público israelí no sabe, porque no le cuentan, pero hay una directiva que se llama La Ira de Dios, que es una orden al Servicio de Seguridad Exterior, al Mossad, de eliminar a toda la gente de la OLP que tenga algo que, aunque lejanamente que ver con lo que pasó en Migen y que esté involucrada en actos de terrorismo contra Israel, y hay una campaña mundial, o sea, funcionan en todo el mundo hasta que en un momento matan a un, eh, a un pobre camarero marroquí, que no tenía, a Bushiki, en Noruega, que no tenía nada que ver, y arrestan a los agentes israelíes, todo, todo un gran escándalo, pero básicamente les habían dado muy duro. Había sucedido septiembre negro en 1970 en Jordania, o sea que se habían trasladado, la, las autoridades y la, las fuerzas militares de los palestinos estaban en Líbano, en Líbano se habían casi independizado, había muchísimos incidentes fronterizos con Líbano y esto, más el cambio de gobierno, más un ministro de defensa muy peculiar que se llamó Arik Sharon, eh, que elaboró un plan basado en una carta, yo esto lo escribí en mi libro, en un memorándum de Barak. Barak era jefe del Servicio de Inteligencia Militar en el 82 y él escribió el plan Pinos 1 y Pino Oranim 1 y Oranim 2. Eh, la idea es una idea de fantasía política, en mi opinión, y era que si se producía una guerra en Líbano contra los palestinos que hostigaban el norte de Israel desde Líbano con salvas de misiles Katyusha, era una buena oportunidad para eliminar al ejército sirio que estaba en Líbano, estaba en la parte oriental del Líbano, acorralar eh, a los sirios y abrir el camino a Damasco, o sea, atacarlos por detrás para que no pudieran defender Damasco, a, a provocar un cambio de gobierno en Siria y provocar un cambio de gobierno en Jordania que terminaría estableciendo un Estado palestino en Jordania y la paz entre Israel, Líbano, Siria y el Estado palestino en Jordania. Ese es Oranim 1 Los americanos, que en, en aquella época coopera mucho con Israel, el secretario de Estado Alexander Hay viene y le dice a Sharon, oye, cálmense, dice, esto es ciencia ficción política, si ustedes tienen un problema con los palestinos, arreglense con los palestinos, pero no empiecen, ¿eh? Y lo que sale es, digo yo lo llamo oranímo uno y medio, o sea, abandonan el gran plan. Pero eh, hay una guerra en Líbano contra Siria también. Y Siria queda muy mal en la guerra del Líbano, porque Israel usa su superioridad tecnológica para eliminar... O sea, Israel en Líbano había resuelto el problema de los Sager y los Sam. que son, son detalles tecnológicos que explican mucho de lo que sucedió en aquellas guerras. Y eh, firman una paz con los falangistas libaneses, la paz no vale nada, el, eh, el, eh, los libaneses en una maniobra protegida por Israel eligen a Bashir Jumayel, al líder de, de las falanges, como presidente, los sirios asesinan a Bashir Jumayel, asume el hermano amillo porque así es, es el, el sistema Hamulot que funciona todavía aún, estamos hablando de los cristianos libaneses, no de los... Asume Amin Jumay, el Amin Jumay les dice a los israelíes, oigan, esta paz que firmaron realmente aquí, no vamos a ningún lado, Israel se empantana en Líbano hasta el año 2000. Y lo último que voy a decir sobre el gobierno de Begin es que, y esto yo no lo sé resolver, antes de las elecciones de junio del 81, una semana y media antes, Israel ataca el Centro Nuclear eh, eh, Iraquí, o Sirac, cerca de Bagdad, lo, lo que se llama la Operación Ópera. ¿no? Y nuevamente demuestran la capacidad militar de Israel, la capacidad de cumplir objetivos muy complicados, y lo hacen muy bien, pero les enseñan a los iranianos cómo hay que hacer un eh, proyecto nuclear descentralizado. Los iranianos habían atacado Osirak poco antes que Israel y no lograron asanar. Los israelíes destruyeron Osirak hasta los fundamentos, pero los iranianos aprenden, aprenden de lo que pasa. Y yo los dejo aquí eh, con homenaje eh, en, en Begin, que a raíz de la muerte de su esposa y de lo que sucede en la guerra del Líbano, que, especialmente la masacre de Sabra y Shatila, se deprime, abandona la oficina del primer ministro, está muy afectado de salud, se retira a su casa y se queda ahí sin salir prácticamente hasta que muere. Ariel Sharon es destituido del Ministerio de Defensa en Israel, de Seguridad, Defensa, eh, y se le prohíbe, ahí en la Comisión Kahan, le prohíbe volver a ser ministro de Defensa y uno de sus seguidores dice, ustedes no lo quieren como ministro de seguridad, lo van a tener como primer ministro. Y se cumplió.